Chile va hacia abajo en protección financiera. El, el único país estas el único país de América Latina eh, que va hacia, el otro, hacia otra parte es Chile. Y con un avance reducido de también de la cobertura. ¿no? A pesar de, de, de, de nuestros esfuerzos también, ¿cierto? a pesar de, de las reformas que se han realizado, Chile avanza poco. ¿no? Eh, Chile está en una situación que no está a la altura... De su nivel de ingreso per cápita, por ejemplo, podría tener otro indicador, ¿no? Su nivel de avance. O también lo hemos comparado, por ejemplo, con cómo eran los países cuando tenían nuestro ingreso per cápita. ¿no? Eh, ¿Cómo eran los países europeos cuando tenían el ingreso per cápita? Y esos países ya gastaban más del 6%, ya tenían niveles de acceso y de protección financiera mucho, muy superiores a los que tenemos nosotros. Eh, en, ese, en ese caso, hemos dicho, estamos revisados como eh, varios, varios eh, diseños, digamos, respecto de lo que deberíamos estar. O sea, eh, eh, esta contradicción eh, del financiamiento es la que eh, desloca todo el sistema y genera diferencias en uno o en ambos mundos, digamos, generando digamos, eh, compartimentos prácticamente estancos de un mundo privado que, que tiene un, un gasto per cápita similar a los países desarrollados y un mundo público que tiene un gasto per cápita similar a Perú o a Ecuador. Es posible que, que el modelo chileno, eh, tal como existe eh, transite a su modelo de seguridad social mi respuesta es no